Con nosotros, Diego Zuliani de Valerza. Hoy vamos a hablar de una medida a nivel mundial, el tapering, que muchos de ustedes quizás lo han escuchado, otros lo están escuchando por primera vez. ¿De qué se trata esta medida y puede llegar a influir también en la economía cotidiana de nosotros los argentinos? ¿Cómo estás, Diego? Buen Hola, día. Hola, Hola, Nicolás. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Diego? Sí, mira, el, el, medida. el tapering es una política monetaria que toma la FED, que es la Reserva Federal que es el Banco Central de Estados Unidos y uno dice, pero, ¿qué, qué significa? Uh -huh. cómo... vamos a tratar de ir un poquito atrás, bastante atrás 1944 uh -huh. segunda. después de la Segunda Guerra Mundial los países se ponen de acuerdo, hay un nuevo orden mundial uh -huh. y acuerden que, que todas las monedas sigan al oro al uh -huh. sí. patrón oro, y el, el Estados Unidos tenía una relación de uno a uno, una relación de conversión del dólar con el oro y empieza a internacionalizarse el uso del dólar. Los bancos empiezan a usar como reserva el dólar y a hacer operaciones internacionales en dólares. Claro. Eso fue hasta 1971. Estados Unidos deja el patrón oro y empieza a flotar el dólar. No le gustó mucho los bancos, entonces empezaron a tener reservas en dólares, pero también en oro y en otras monedas, aparece el euro. Y en, pero el, el, todo el comercio internacional sigue manejándose en dólares y además, este, los bancos centrales de todo el mundo tienen reserva en dólares. Nos pasa claro, a nosotros que decimos claro. que nos queda, nos queda poca reserva. no y, este, y el que emite esto es la FED, que es la reserva federal que es el Banco Central de Estados Unidos que emite. Cuando esta, esta entidad eh, quiere endeudarse, te dicen, Nancy, ah, ¿sí ¿me presta dólares? Y vos le decís, uh -huh. bueno, te presto, yo te doy un papelito y yo te digo, te voy a pagar una tasa de interés. Esa tasa de interés que yo te pago, yo FED, te pago a vos, es una tasa libre de riesgo. O sea, no tiene riesgo de pago. ¿Por qué? Porque cuando tengo que pagar me doy vuelta, imprimo los dólares y te los pago. Claro, claro. ¿sí? sí, porque sí. es como que es la casa central del dólar, <ríe> digamos, claro, claro. ¿no? Exactamente. Entonces, esa tasa es una tasa libre de riesgo, una tasa de referencia. Uh -huh. Todo el mundo tiene en cuenta esa tasa para calcular lo, lo que va a pagar. Entonces, Argentina, cuando se endeuda, paga esa tasa más una tasa del riesgo país. Uh -huh. Entonces, cuando esa tasa sube, a nosotros y a todo el mundo le sube... El costo financiero, ¿sí? el costo de la deuda. Cuando hay una crisis muy grande, como pasó en el 2008, eh, con la crisis del subprime, ahora con el COVID, lo que hace la FED es empezar a imprimir, muchísimo, imprimir e inyectar muchísimos dólares. Miles de millones de, miles de, millones de dólares. Se, empezó con 700 mil millones de dólares y va in, emitiendo 120 mil millones de dólares todos los meses. 120 mil millones de ¿Qué hace? ¿Cómo lo estimula? ¿Cómo lo, lo, este, lo, lo mete eso? Imprime, ¿no? Imprime y compra. Compra esta deuda, Bien. esta deuda que decía que vende, la sí. compra, y compra también este, créditos hipotecarios. Uh -huh. Uh -huh. O sea, van los bancos que dieron créditos hipotecario y se los compra. Y así me inyecta mucho de liquidez. Porque en medio de la crisis del COVID, ¿viste? la actividad económica cae. Entonces, uh -huh. para. Allá no, no te pueden obligar a contratar o a despedir. Claro. Acá no pasa lo mismo, pero bueno. Entonces, ¿qué, ¿qué hace? Empiezan a estimular, empiezan a inyectar dólares, empiezan a inyectar dólares, empiezan a inyectar Hay mucha liquidez, el costo financiero baja, porque es más fácil conseguir créditos a tasas mucho más baratas. Uh -huh. Y eso estimula de nuevo la reactivación económica. Y empezaron a emitir muchísimo. Eso, eso que se emite se llama QE, que es, ¿cuánto te dice? No sé si lo invento como QE. Uh -huh. Bueno, empiezan a emitir, emitir, emitir, emitir, emitir, y ya bien, hace varios, varios meses, ya un año, claro. emitiendo uh -huh. a este ritmo 120 mil millones de dólares. Y, eh, este, y empezaron a decir, bueno, vamos a dejar de comprar estos activos, emitir y comprar, uh -huh. vamos a frenar eso. Eso es el tapering. Esa uh -huh. medida de dejar de comprar, y bueno, lo van a hacer a un ritmo de 15 mil millones todos los meses, sí, muy, muy hasta junio del año que viene. O sea, ellos están comprando 120 mil, después van a comprar 105, después van a cobrar 90, van a comprar va bajando de a, de a 15 mil millones de dólares todos los meses, o sea, siguen comprando, pero cada vez menos, sí. hasta junio del año que viene va a terminar la, la recompra de activos, y esto lo va anunciando mucho antes, pero bueno, hay una especulación de que cuando lo deje de hacer, empiezan a subir las tasas. ¿Sí? claro Entonces, eh, ahí es donde impacta en la mayoría de las cosas. Eso te iba cosas. a preguntar, eh, Diego, ¿cómo impacta en el mercado? ¿Puede impactar en, en Argentina o cómo impacta en el mundo? Bueno, había mucho mucha gente que hablaba de que cuando ocurra iba a haber una crisis, que iban a caer los precios. Este, realmente la, la, la Fed este, es muy transparente. Ellos te van diciendo, mira somos 10, 8, eh, pensamos que de acá a 5 meses pueden ser que, su que se suba. Uh -huh. Y al otro mes dice, bueno, ahora somos nueve lo que pensamos que de acá a dos meses, entonces te vas anticipando muchísimo tiempo antes y te vas diciendo, mirá que de acá a tal fecha y te dice lo que van a hacer de acá a seis meses a un año. Uh -huh. Entonces el mercado como va anticipándose y sabe eso, ya lo descuenta. Por eso que esto ocurrió este mes, ocurrió hace 10 días el, el anuncio específicamente y este mes empiezan a, a comprar menos. Y, este, y los mercados no reaccionaron como, como se pensaba que, que iba a reaccionar, porque ya lo, da, ya lo descontaba. Ahora, ¿qué tan beneficioso es, eh, Diego, que eh, la Fed compre los activos? Eh, ¿Eso beneficia a, a los diferentes países? De, sí, porque como baja la tasa, claro. la, el endeudamiento de los países, de todos los países, sí. está referenciado a esa tasa. Entonces, ellos eh, durante la crisis empezaron a endeudar a tasa muy, muy baja. Muy baja Estamos hablando ¿verdad? que la tasa es 0.25, no, no llega a ser... Ni medio punto, 0,25% uh -huh. anual. Claro. Entonces es casi nada. ¿Y, ¿Y los argentinos hemos podido vender algunos activos como para que eso nos beneficie? Porque siempre es... hablamos cómo nos perjudica, pero capaz que pudimos aprovechar algo. Nosotros nos aprovechamos porque hemos, hemos partido de, en la reestructuración de la deuda de una tasa de referencia uh -huh. muy, muy baja. Uh -huh. Muy, muy baja. Entonces te decían, bueno, normalmente las tasas estaban en 2%, 2,5% 2, y bajó al 0,5%. Entonces, no se, el, el costo financiero ha sido realmente muy bajo en el mundo. En nuestro caso, es, tenemos otros condimentos, ¿no? Claro. Pero bueno, esto es importante porque puede llegar a tener un impacto en la tasa de interés en el largo plazo, ¿no? En el mediano plazo, uh -huh. quiero decir, el año que claro. viene. Claro. Eh, hablamos de, de la deuda con el FMI también en, en estas tasas. Las, sí, exactamente, las tasas, las deudas de los fondos monetarios también están bajas, uh -huh. Este, pero hay unos sobrecargo porque Argentina se endeudó por encima sí. de lo que podía endeudarse claro. y eso uh -huh. es lo que están discutiendo y que seguramente no, lo van a, no le van a otorgar, uh -huh. eh, no le van a dar lugar a ese, a ese requerimiento. Claro. ¿no? Eh, Diego, y respecto a esto que contaba recién, que hasta junio del año que viene va a dejar de, de comprar estos activos, eh, ¿puede cambiar de decisión sí. la, la Fed? Sí, puede cambiar. Porque ellos van viendo, básicamente ellos tienen está, la eh? mirada en el desempleo. Si el ah, desempleo bien. empieza a bajar, empiezan a reducir los estímulos. Uh -huh. claro. Entonces, ¿por qué? Porque ellos quieren que esté en el nivel de actividad normal. Lo que pasa es que en plena pandemia, cuando esto estaba muy crítico, algunas fábricas que cerraron. Uh -huh. sí. Entonces, yo cierro la fábrica, despido a la gente, allá es más fácil eso. Sí. Y después, cuando quiero abrir de nuevo, y tengo que buscar gente, mi proveedor, la gente que quiere, los que han fallecido, los que pueden, los que no quieren. Y eso eh, se, se genera un cuello botella y este demora, entonces hay poca oferta, mucha demanda y los precios uh -huh. suben, por eso hablamos, escuchamos la inflación en Estados Unidos también, ¿no? Claro. Que, que por supuesto en Estados Unidos también se tuvieron que repartir subsidios, también sí, eh, existieron distintos planes, ¿no? Para toda sí. esta gente que quedó el IFE, en el medio de la claro. pandemia eh, sin nada y había que ayudarlos de alguna sí, manera. Sí, sí, sí, sí. Había un cheque estímulo, que también sí. provocó que gente no quiera salir ofrecer el servicio de trabajo. También. Entonces ahora tiene un problema también de gente que no que no está buscando trabajo. Uh -huh. Claro. Así ahora que hay bueno, que ahí, ahí, quitar, hay si se quiere, estos subsidios para o sea, que así... Exactamente, ya se, reactivar. Ya, se, sí, ya se quitaron, claro. pero esto demora. Entonces ese tema ha, ha impactado en la inflación americana... ...y uh -huh. lo que la FED dice es temporal. Una vez que se que la producción esté normal, Vuelve va el, la inflación claro. va a contenerse en cerca del... Ellos tienen una inflación de cerca del 1,52%. Claro. Así que bueno. Bueno, en Estados Unidos también hay problemas, sí. ¿cierto? Entonces, <ríe> para sí, que, sí, sí, oh, sí. No, a veces no creo. Pero eso ¿no? nos pega totalmente claro. a nosotros, porque sí. nosotros estamos con deuda, con una crisis de deuda, y si los costos financieros suben, si ellos empiezan a subir la tasa, eh, aspiran dólares, y se van los dólares de acá, de acá de todos lados, se van a, a Estados claro. Unidos. Y, y eso sube sube el, la, el costo financiero, la, en el momento es más, más costoso. Tiene ese efecto, digamos. Sí, como vos lo decías ¿no? al principio, ahora la economía está marcada por el dólar. Distintos sí. países o todos los países del mundo tienen países. sus está reservas en dólares. Está Entonces, valorizado. Bueno, si el dólar eh, devalúa, si el, el, el mercado también de Estados Unidos empieza a caer, todos los países se ven involucrados. Claro, sí, exacto. Así que bueno, hay que, hay que no solamente fijarnos en lo de Argentina, sino también hay ir que viendo tener... todo. Este mes empieza, por eso es la noticia, claro. y tratar de explicar esta medida tan tan importante a nivel internacional. ¿Puede ser que sea la segunda vez que se aplique esto? Sí, no, es la cuarta vez. ¿La cuarta vez? Sí, Ajá. o sea, ya en el, en el Subprime, en la crisis del 2008 se hicieron, y este y después se volvió, se, se llama QI, 1, 2, 3, este el Y Q4. ahora es la, la cuarta vez. Bien, claro. uh -huh. Bien Diego, la gente eh, puede consultar, no por este tema, pero sí por otros temas que se dedican, ¿no?, Valerza. Es, exactamente, sí. por temas de inversiones, más que nada, uh -huh. eh, así que se pueden acercar en Algar 499, en el Local 2, ahí a cuadra del Shopping, tenemos gente que puede asesorar. Y si no nos buscan por Info Valerza, nos mandan un correo o por las redes sociales, nos hacen las uh -huh. consultas totalmente sin cargo. Perfecto, entonces ahí la gente amiga de Valerza. Siempre trayéndonos información del mundo económico Finanzas. para que aprendamos un poco más. A veces cuesta, ¿no? Estos temas, pero sí. es importante conocerlos. Sí, sí, pero que haber sido claro nada más. Sí, no. Sí. Muy, muy claro, la verdad que sí, para que conozcamos el movimiento a nivel mundial que por supuesto también nosotros estamos involucrados. Gracias, Diego. Gracias, nos vemos en la semana que viene. Gracias por haber venido, Diego. ¿Nosotros tenemos que hacer una nueva pausa, chicos? Sí, exactamente. Hacemos la pausa, la última, y ya venimos con más información. Quédense ahí, ¿eh?